Hola, muy buenas. Yo soy Javi de la tienda de Masa músculo en Tenerife. Un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, hoy vengo a ofreceros tres factores clave para la ganancia de masa muscular. Así que sin más... Eh, bueno, lo primero comentar que me de, decido hacer este vídeo porque creo que la gente, a pesar eh, de la numerosa eh, información que, a la que tiene acceso ya sea en redes sociales, eh, YouTube, eh, bibliografía eh, impresa, creo que tiende a, a rizar demasiado el rizo ¿no? y pierde, la, pierde un poco la, la perspectiva, ¿no? pierde lo, lo básico, eh, factores eh, clave. Eh, entonces, eh, voy, a, voy a ofrecer mi, mi opinión, mi, mi punto de vista sobre cómo deberíamos eh, enfocar, ¿no? este, este proceso de ganancia de masa muscular, factores a tener en cuenta, como, como os he comentado. Así que sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Vale, el primer factor importante es la alimentación. Eh, como bien deberíamos saber, eh, para ganar masa muscular deberemos estar eh, en un superávit calórico este superávit calórico consiste en ingerir más calorías de las que gastamos y eh, un punto importante en este, en este factor es que ese superávit calórico debe ser ligero es decir, no debemos tampoco tener un superávit a lo mejor de mil calorías ¿vale? porque lo único que vamos a conseguir con eso es eh, retener demasiados líquidos y aumentar demasiado eh, nuestro porcentaje de graso entonces mi, mi recomendación personal sería que ese superávit fuera eh, muy ligero, en torno a unas 100, 200 calorías ¿no? por encima de nuestro, de nuestro mantenimiento. Y obviamente este superávit vamos a tener que ir modificándolo ¿no? a medida que vayamos eh, viendo resultados. Hablando de resultados, eh, un consejo que, que me gustaría daros es que eh, el peso reflejado en la báscula lo lo tengáis como una referencia más, pero no como la eh, referencia. Eh, para mí es más importante el eh, punto de vista eh, estético, ¿no? el punto de vista en el que nosotros nos veamos reflejados en el espejo, cómo nos, nos vayamos viendo antes que, que el peso que se refleje en la, en la báscula. Pues este, como, como ya sabemos, puede fluctuar eh, de manera muy sencilla. Eh, un día para otro, ya sea porque hayamos eh, consumido más hidratos de carbono, eh, más sal, eh, no hayamos ido al baño antes de, antes de pesarlo, entonces como os digo, eh, tener el peso de la báscula como una, como una referencia más, pero la principal referencia debería ser eh, vuestras propias sensaciones, ya sea de cara al espejo o, o en el propio entrenamiento, en el día a día. Vale, segundo factor importante, el entrenamiento. Eh, no tenemos que buscar la rutina de no sé quién o la rutina del otro. O sea, debemos eh, buscar un sistema de entrenamiento, ¿vale? Que nos permita a nosotros eh, progresar. Un entrenamiento que me venga bien a mí, no quiere decir que te vaya a venir bien a ti, ¿vale? O sea, debemos eh, individualizar todo. Eh, maneras de, de progresar. No siempre... Eh, tenemos que buscar eh, mover más peso, ¿vale? Eh, nosotros podemos, por, eh, nosotros podemos progresar, perdón, eh, perfectamente, eh, no solo moviendo más kilos, sino disminuyendo los tiempos de descanso, eh, aumentando la frecuencia de entrenar el, el grupo muscular que toque, eh, aumentando el, el volumen de ejercicios, eh, aumentando el número de series, aumentando el número de repeticiones, ¿vale? Eh, todo aquello que signifique ser mejor que la sesión anterior va a ser progreso eh, y va a contribuir a la ganancia de masa muscular. Otro punto importante aquí en el, en el entrenamiento, debemos buscar un sistema de entrenamiento que no solo nos permita progresar como acabamos de, como acabamos de ver, sino con el que nos divirtamos. ¿vale? Tenemos que buscar siempre un entrenamiento que nos resulte cómodo de, de llevar a cabo, de divertirnos, con el que nos sintamos a gusto. De nada va a servir a la larga. Eh, llevar a cabo un sistema de entrenamiento que no se adapta a lo mejor a nuestro estilo de vida, con el que nos sentimos eh, incómodos, eh, un poco uh, obligados ¿no? a, a hacer lo que, lo que toca. Entonces, este tipo de, de entrenamientos a la larga, mmm, como yo digo, van a ser un, como la pescadilla que se, que se muerde la cola. ¿vale? No vamos a ver ningún tipo de resultado porque no nos estamos... Eh, esforzando, no nos estamos eh, divirtiendo, ¿no? entonces yo creo que a la larga eh, acabaremos dejándolo ¿no? y no es lo que queremos. Entonces, en resumen, un sistema de entrenamiento que nos permita progresar ya sea en cualquier variable y sobre todo un sistema de entrenamiento con el que nos sintamos cómodos y nos divirtamos. Vale. Y tercero, el descanso. El descanso es fundamental principalmente si no utilizamos ningún tipo de, de sustancia, que eso es otro tema eh, aparte y con el que no, no me voy a meter a, ahora mismo. El descanso es fundamental, ¿vale? Nos, ten, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos recuperamos y realmente eh, progresamos, ¿vale? Eh, cuando descansamos, pues es el momento que el cuerpo aprovecha para, para reparar, para recuperar tejidos, ¿vale? Entonces el descanso es eh, fundamental el consejo que yo os doy es que al menos reservéis un día de descanso, ¿vale? Uno o dos, está, está más que bien. Cuando yo digo descanso, me refiero a un descanso activo. No descansar en plan quedarme todo el día en casa, sentado en el sofá y viendo películas, ¿vale? Un descanso eh, activo con alguna otra actividad que, no, que nos guste, ya sea caminar por la playa, eh, irnos a trotar de forma muy ligera por el monte, por ejemplo... No sé, cualquier tipo de, de, de actividad, como os digo, pero que no nos suponga un, un, elevado, un elevado gasto, por así, por así decirlo. Entonces, como os digo, el descanso es fundamental, ¿vale? Con uno o dos días de descanso activo es más que, más que suficiente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Eh, creo que es eh, importante, ¿vale? Eh, este vídeo... Eh, no existen suplementos mágicos para ganar masa muscular, no existen rutinas mágicas para ganar masa muscular, eh, todo es trabajo, dedicación, eh, esfuerzo y, y hacer las cosas con, con cabeza. Como os digo, de nada os va a servir buscar la dieta no sé quién, la rutina del otro, no, eh, así no, no vamos a ir a, a ningún lado, ¿vale? Yo sé que es muy... Eh, muy sencillo, ¿no? Porque me ha pasado incluso a mí, incluso me pasa todavía, ¿no? Eh, estar buscando las mejores rutinas, eh, los mejores métodos, que si ahora salió un estudio de no sé dónde, que si ahora salió un estudio de no sé qué, que si ahora este ejercicio es mejor que, que aquel. Eh, son, muchas, son muchas cosas, ¿no? Y al final perdemos un poco lo que es el, el enfoque de, de lo importante, ¿no? De, de lo básico, de lo que realmente... Eh, nos va a ayudar y va a favorecer ese, ese aumento de masa muscular. Entonces, eh, sin más, espero que, que os haya gustado. Si tenéis alguna, alguna duda, me lo dejáis aquí en, lo, en los comentarios. Si os ha gustado, darle un like. Si no os ha gustado, pues darle un dislike. Eso es así. Y sin más, me despido y hasta la próxima.